Llevo cuatro años trabajando en molino. Me levanto sobre las nueve de la mañana empiezo. Hay veces que muelo un poco más y hay veces que por un... eso es que según el clima. Si está bueno, pues me avanzo más. El polvo tierra se usa para la construcción, para repello, para poner piso, para dar fino, para poner azulejos. Para una pila de cosas. El molino funciona con unos martillos. Tiene 16 hileras de martillo y él lo que hace es batir y romper las piedras. Pasa para abajo para un depósito con un jibe y sale ya hecho fino, parecido al tanco. Eso se esto logra por la, el huequito de la malla. Si es más gordo, sale más gordo, si es más fino, sale más fino. Es obligatorio echar poquito a poquito y piedra y piedra a piedra. No, no se puede echar todo un jalón. El movimiento del mismo molino es la que produce que vaya cayendo poco a poco, porque si no se tranca el molino se tupa. Y hay que abrirle entonces el molino, limpiar el molino para poder seguir trabajando. El polvo piedra cuando está húmedo se hace una pasta y se tranca el molino y no se puede trabajar así. Él es húmedo de por sí. Entonces, si no tiene sol, mojado no lo puede moler el molino. Es obligado. No puedo poner un techo por la sencilla razón de que no se seca. Tiene que darle el sol constantemente. Para poderlo moler cuando está húmedo, tengo que regarlo primero en una plazoleta y cada cierto tiempo venir y moverlo con la guataca. Hasta que ya yo vea que, que el molino lo puede moler que está seco. Seco no, sobre seco. O sea, es, es a pleno sol. Y son cuatro o cinco horas trabajando sin parar. Cuando termino de moler todo, que apago ya el molino, Cojo un cinco, por supuesto, y me pongo a llenar saco. Cada saco lleva cuatro cubos. Es cubo a cubo, saco a saco, hasta que termino de moler y de llenar todos esos sacos, que a lo mejor me da 15 sacos, 20 sacos, eso depende, eso está en dependencia. Bueno, yo me veo haciendo este trabajo en dependencia de cómo se desarrollan las cosas en el país. Y sí es fuerte, sí. Porque son cuatro, cinco, seis horas. En dependencia, como usted el si está seco. Yo, me, yo he enganchado a las ocho, a las nueve de la mañana y son las cinco y las seis de la tarde y yo te fajado todavía. Claro, cogiendo mis cinco, apago, tomo agua, hago café y así sucesivamente. Pero me meto hasta las seis de la tarde aquí. Sol, se va el sol, vuelve el sol, y es sudo, a sudo, a sudo, sudo. Pero tengo que hacerlo, porque no hay manera, otra manera de, de, de, de, de yo poder salir adelante en algo. Tengo que depender del trabajo particular. Este. Y en cuanto al tiempo, eso no se sabe, eso hasta que Dios quiera.